Ya las amas de casa obviamente están a la espera de cuáles son los precios que tenemos en cuanto a los alimentos. Y ya nos venimos acá, gringo, para ver cuáles son los precios. Mira que tenemos acá todas las verduras, sobre todo las papas que ya están. Obviamente todos con eh, precios, incluso que están eh, mostrándose acá para que la población pueda conocer. Y yo me voy a acercar a mi caserita, que es doña Susana. ¿Cómo está, doña Susana? Buen día. Ya venimos acá para conocer cuáles son los precios que tenemos de la papaya está pesando ya la yuca para su caserito. Le vamos a ver. ¿Casero ha venido a comprar la yuca esta semana? Sí, caserita. Las compras de la semana ya hay que hacer. ¿Cuánto se está llevando? Una robita. Perfecto, ahí está. ¿Cuánto le está cobrando la casera a la yuca? eso quiero averiguar ahorita. <risa> ahí está la casera. Susana, ¿cuánto está la yuca? Casa? Empezaremos la cuarta, por ahí. Diez. La cuarta 10. La cuarta 10. La cuarta 10. La papita, a ver, cuéntenos, ¿cuáles son los precios? La papa está, la negra está 50, está 48, hay de 40, hay de 36. La papa para freír tienes que hacer, la papa para freír, ahí vamos a ver los precios también, está 50. 50 la papa la para freír? holandesa esa es ¿Cuánto está? 50. 50. ¿Hay otros de otros precios también? Hay, pues como lo estoy diciendo, 45, 40, 36, ahí. El camote dulce vemos por acá también. ¿Cuánto está la libra? A tres bolivianos. Tres bolivianos, ahí está. ¿Las papas chiquitas estas cinco de acá? A bolivianos es las pequeñas para saltear. Esto es un papa pureja para plato paseño a diez ¿La papaliza que también la vemos por acá? A 10 también es. A 10 ahí está. La oca la vemos en la bolsa A 10 bolivianos, la bolsita. Las bolsitas, ahí está. Tenemos acá también cebolla, que es importante, gringo. Te mostramos la... Acá, la libra, ¿cuánto está? La bolsita aquí vemos. ¿Esto es una libra acá? Son tres libras, diez bolivianos. 10 bolivianos. Tres libras tiene acá. La vamos a levantar, gringo, si me permites. Esta es la bolsa de cebolla, tiene tres libras y está a 10 bolivianos. Así también lo compran las caseras. Tenemos la cebolla blanca que Susana, ¿cuánto está? A diez. Y, es también la, y por libra, ¿cuánto me sale? A 4 bolivianos y a tres. Cuatro bolivianos y tres, la cebolla blanca, esta que dicen que no deja mucho olor también acá. Las caseras, y vamos a, ir, vamos a seguir recogiendo, gracias caserita, la dejamos ahí pelando la yuca que también, eh, bueno pues ya se vende también, acá vamos a seguir viendo, vemos papa, vamos a irnos hacia la verdura gringo si me permites, que son obviamente los precios que la gente quiere saber, y me voy a, voy a ingresar donde mis otras caseras, que ya es en el mercado también, donde está techado, nos vamos a ir por este sector si me permiten, y vamos a ir viendo los precios también de más verduritas. Vamos a ir donde mi casera Silvia, que ya nos está esperando por acá también. Case, buen día, ¿cómo estás? Ya estamos acá listos para saber cuáles son los precios. Tenemos acá la zanahoria. Por favor, ¿cuánto está la libra, Casi? La libra está a dos bolivianos, la zanahoria. Dos bolivianos. ¿Ha subido o no ha subido, Casi? No, no, no ha subido. O sea que ha subido, pero está manteniéndose la cuartita 12, la libra dos bolivianos. Perfecto, tenemos el tomate también, la libra cuánto está casi. El tomate sí está barato, está a 250 a 2 bolivianos. ¿Cuánto estaba antes? Antes estaba ciento veinte, cien, así está. La caja le estaba. La llegando. caja de tarija. Y hay de. Aire... ¿Y la libra cuánto le estaban dando? A 250 cincuenta, tres. A dos sí. ah. y ahora ha bajado entonces, ¿no? Sí. Vemos los repollos, el repollo morado también ahí. ¿Cuáles son los precios que hace? El repollo morado está un poquito carito, pero el de blanco está un poco barato. ¿Cuáles son los costos para que las caseras ven? El morado está... Uh, a ver, le voy a mostrar. Claro que sí, vamos a acercarnos. La casera nos va a mostrar... Esto depende del tamaño de la cabeza, ¿verdad? Sí. sí. Ahorita esto vale a 4 bolivianos, eh, un poquito más grande a 5 bolivianos y estos están a 2 bolivianos. La blanca, más grande a 4. Ahí sí, tenemos, vemos los brócolis que están muy coquetos también por acá, ¿cuánto está acá? Uh, el brócoli está bien barato, está a dos bolivianos, a dos cincuenta. Ahí para las ensaladitas, baratito, ahí gringo, si quieres una ensalada de brócoli, pues, exquisito para los platos. Ahí tenemos los ajís también, y ¿cuánto está sí. acá, los ajís? el chinche está cinco bolivianos la libra, cinco a dos bolivianos. pesitos también, el platillito. Ahí está el platillito, a ver si lo podemos alzar casera para que vean ahí las señoras que nos están viendo... Dos bolivianos el platito, ¿no? Sí, Vemos también el rabanito para las ensaladas. ¿Cuánto está la bolsita? Esta bolsita que vamos a sacar, Rolito, si me muestras, por favor. El rabanito ¿Sí? está por acá. ¿Cuánto está casi sí, la bolsa? Está dos bolivianos. La bolsita está a dos bolivianos. Fresquitos, ¿verdad? Porque le llega así casi. Sí, todo fresquito llega aquí adentro. Vemos también los tomatitos chiquitos estos que son deliciosos para una ensalada también que podemos combinar, ¿verdad? Así es. Está el tomatito cherry. Llevan para pizza, para su yajuita, para un niño, para que preparen también en un restaurante. ¿Cuánto está la libra? La libra está a cinco. cinco. Ah, no, perdón. El platillito está a 5 y la libra está a ocho bolivianos. Eso este está un poquito bien carito porque no está llegando. No está llegando el tomatito cherry. Entonces, ahí está. Acá vemos que el tomatito cherry estaría un poco caro, habría subido un poco. También ha subido un poco el repollo. Lo que sí está barato es el tomate y el brócoli, ¿verdad? Sí, así es. Cacer, invite por favor a todas las amas de casa que vengan acá al Mercado Rodríguez. A ver, Cacerita, muy buenos días a todos y a la, al canal también. Les invito a todos mis Caceritas, Caceritos que vienen de compra al Mercado Belén. Aquí estamos ofreciendo las verduras de todo precio. Está barato los brócolis, el repollo blanco. A todos ustedes les invito a que pasen por este lado. ¿Desde qué hora y hasta qué hora se quedan casa? Esto está funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Perfecto, ahí tenemos todo el día. Muchas gracias. ¿Qué hace Silvia? Vamos a seguir recorriendo por este sector. Si me acompaña Rolito, por favor, vamos a irnos por donde más caseras. Ahí vemos la fruta muy fresca, gringo... La población puede venir acá, obviamente las amas de casa, al mercado, Rodríguez, porque las caseritas son bien cariñosas, siempre nos atienden bien. Ahora voy a venir de mi caserita que está desayunando. ¿Cómo está Gase Rosa desayunando? A esta hora tenía mucha venta, quizás por eso está desayunando recién. ¿Qué está desayunando? A ver si nos puede contar un poco. Está acompañando con quesito, quizá, pancito nomás. Nada, pancito nomás. No hay venta, señorita. Nosotros quiero que invitamos a este mercado. Es eh, lo de los productores. Pero nosotros quiero que nos vengan aquí a comprarnos. No entran aquí a previenen en la calle. Ah, perfecto. Invite, caseritas, Rolito, si me permites. Mirando la cámara, Case, invite a todas sus caseras a que vengan. Invite. Nosotros invitamos con todo cariño que vengan aquí adentro a comprarnos porque los precios son económicos. Fresquita la... Fresquita la verdura A ver, cuéntenos qué hace, qué es lo que está ofreciendo, cuáles son los precios por favor. La habita está en la cuarta, 13 bolivianos 13, 14, la remolacha está 12, la cuartita La zanahoria igual 12 la... Vemos los locotitos La, está en la cuarta 20, la libra 4 pesitos La vaina está igual, la cuarta 20, la libra es 4 El morrón está cuartita 25, la libra está 5 el pepino sí está bien caro. ¿Cuánto está casi No Está la unidad, dos bolivianos y un boliviano. Depende del tamaño. ¿Nos puedes mostrar qué hace? ¿Cuáles son los tamañitos? Ah, acá está, vamos a ver. Ahí los chiquitos, un peso la unidad y dos pesos, eh, obviamente los más grandes. ¿Y el pimentón qué hace? Estamos viendo el pimentón también acá al lado del pepino. El pimentón está 5 la libra, la cuartita está veinticinco. El tomate dicen que ha reducido, una casera nos decía que está barato nomás, ¿cómo está, está Dos pesitos la libre, El primero, la primera calidad, los más grandes, están dos pesitos. Le vemos la lechuga también por allá, ¿cuánto está acá, hace la cabeza? La lechuga está a tres la cabecita. ¿Ha bajado a su? Está... Sigue lo mismo. Sigue lo mismo. El, ¿El brócoli también está barato, dice? El brócoli está la unidad a tres bolivianos, a dos bolivianos está. ¿Está baratito? Sí, está baratito. ¿Y la coliflor que se combina lo con la coliflor? Lo mismo, lo mismo está. Ahí está acá. Tres pesitos, cuatro, dos pesitos, ahí. dos bolivianos. Ahí. ahí está gringo, mira qué frescas están las verduras. El tomate reducido, el brócoli también está barato. Lo Bien. que sí ha subido es el pepino para que la gente pueda tomar cuenta. El nabo, no nos has dicho que hace el nabo. cuánto Por La cuartita está, diez bolivianos y dos pesitos la libra ¿Ha subido se mantiene? No, se está manteniendo. Andrea, no sé si me escuchas, Exacto, por ahí favor. Está. Andrea. está. vemos gringo. Sí, sí, claro que sí, te sí. escuchamos. Me está faltando un precio de los productos que tengo acá en mi lista, que es la arveja. ¿Puedes averiguar en cuánto está la libra de arveja? Y tengo la arveja acá, la, está, la estoy viendo. La arveja, ¿cuánto está, doña Rosa? La arvejita está a la cuarta, 25. La libra está a 5. ¿Ha subido o ha bajado? Ah, casi lo mismo de la semana anterior. Está lo mismo. 25 y 5 la libra. Ahí está, la espinaca acá. La espinaca está igual, 5 la libra, por dos pesitos también vendemos. Ahí está, completa la lista, gringo. Tal vez nos falta algo más para este fin de semana, porque estamos en viernes y este fin de semana hay que preparar ricos platos. ¿Algo más que nos falte quizá? Nada, está todo completo en términos de verduras, ¿no es cierto? Nos falta la fruta, nos faltan las carnes. Eh, ¿Hacia dónde te vas a ir ahora? Cuéntanos. Voy a seguir recorriendo porque el Mercado Rodríguez es amplio. Nos vamos a ir hacia las carnes y frutas para poder completar, obviamente, nuestra canasta familiar y que las caseras y las, obviamente, amas de casa que nos están viendo por Avia y a la televisión tengan toda la lista completa y saber qué ha subido y qué ha bajado. Cacerita, buen día, ya estamos listos acá. ¿Están, nos están viendo en vivo, quiero que lo pongas, Rolito, por favor. La caserita nos sigue. Mira su televisor que está acá sintonizando Avia y a la televisión. Nos están viendo la cacerita acá en el Mercado Rodríguez, la otra cacerita también al frente, quiero que vean el televisor de la otra caserita, Rolito, si me permites, también nos está viendo, ahí vemos. Bien. Nos están observando. Grande, grande. Y ahora grande. vamos a conocer los precios de la carne cacerita A ver, cuéntenos el precio de la carne, ¿ha subido, se está manteniendo? ¿Cómo están los precios? Se está manteniendo, señorita. ¿La pulpa cuánto está el.? Eh, por ejemplo, esta carne cruceña es la pulpa 46, 44, 40, 36, según la, el, el más blandito está 46. ¿El filete casi cuánto? Está? El filete está 52, 50, según otros quieren bien peladito, otros también con, para que quieren con grasita, 50, 52, 55. Ahí vemos también la molida, ¿cuánto está casa especial? La, la corriente especial está 36, 34. Molida corriente está 26. Ahí vemos el hueso también, ¿cuánto está acá el hueso? El eh, no bueno, vendemos, ya lo regalamos nomás porque ya nadie quiere hueso. Hueso blanco, dos bolivianos, tres bolivianos venden. Pero se hace rica sopita, ¿qué hace? Con... Se hace, pero los clientes casi no quieren hueso. Vamos aquí las chuletas también, ¿qué hace? ¿Cuánto está? Eh, las chuletitas están 30. Eh, por ejemplo, el pecho, la costilla está 26, sobre costilla está 28. La costilla 28, entonces, casi mirando las cámaras, invite por favor a todas las caseritas que vengan acá, además que con mucho cariño se les trata. ¿verdad? Sí, más bien las señoras de casa que vengan aquí al Mercado Rodríguez, aquí nosotros vamos a peso completo, precio rebajadito, que vengan las caseritas al Mercado Rodríguez. Ahí mándale un saludo a Gringo que le está viendo y todavía no usted la está viendo. ¿Cómo? A Gringo un saludo, a Gringo González, mándale. Ah, al Gringo González le mandamos un saludo desde de, el Mercado Rodríguez, las caseritas. <risa> Muchas gracias. Nos vamos a pasar al frente donde la otra casera, estamos con la carne también de cerdo. caserita ¿cómo está? Buen día acá también viéndolo al gringo, mandándole tal vez algún saludo. Un saludo para el canal 75, para el gringo. A... Acá pues en el Mercado Rodríguez vendiendo, ofreciendo la carne de cerdo. Ahí está Casi, a ver cuéntenos los precios por favor, ¿cuáles son los precios? ¿Ha subido, se está manteniendo Casi o cómo está? Se está manteniendo, no ha subido nada, está manteniendo, tal vez ha subido engancho, pero nosotros aquí por los clientes, por las señoras, eh, estamos manteniendo el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto está el kilo? Eh, el kilo realmente está 22, la, la pierna, el brazuelo. Solamente vendemos un poquito caro es eh, la costilla, que es el kilo 27. Y la sobrecostilla 25, la chuleta 25. Sí. ¿Los clientes están viniendo? ¿Están comprando la carne de cerdo? Sí, están comprando. Sí. Más bien pedimos pues a las amas de casa, a las... A las señoras que pasen por el Mercado Rodríguez, que les vamos a atender con mucho cariño y con peso completo. ¿Cómo voy a hacer la milanesa de pollo si no sé cuál es el precio? Por eso me he venido antes a la agencia para cerrar el tema del precio de las carnes. Y estamos acá en una de las agencias para saber los precios. ¿Cómo está? Muy buen día, por favor. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es el kilo? ¿Cuánto está? Eh, buenos días, el kilo del pollo está a 15.50, pero las presas están nomás baratas. ¿A cuánto está si compramos un kilo de pierna? Eh, la pierna está a 17 bolivianos, el filete está a 24, 25 bolivianos, depende de la cantidad también que lleva la gente. ¿Ha subido, ha bajado el precio de la carne? Ha subido, excesivamente ha subido el pollo. ¿Cuánto estaban? Hasta 14, 13, 50, 12 estaba. ¿Y ahora está cuánto nos vuelve a hacer? A 15, 50. Perfecto, ahí está completando el precio del pollo gringo, nos estábamos olvidando de esto que es tan importante, sobre todo conocer para que la gente sepa el precio de esta carne que es tan importante y ahí vemos las pechugas también eh, ha subido, es lo que nos indican a 15.50 ahora estaría el precio de la carne de pollo y ahora me voy a lo que había estado indicando hace unos instantes atrás que es tan importante para mí que conozcan a mi caserita preferida de las frutas, estoy hablando de la casera. Ana María, que está ya con nosotros. Casera, estamos ya con el gringo. Usted estaba ansiosa de saludarlo al gringo. Ya estamos con él para que usted obviamente nos dé a conocer los precios de las frutas. Ya, no, me pondré en... Bueno, buenos días y un saludo cordial para el gringo González. Un saludo cordial para el gringo González. Que venga a comprar las frutas. Que venga acá. aquí a las Rodríguez a comprar las frutas, las verduras. Lo invitamos lo invitemos a que pase aquí al mercado. Perfecto, mi persona también Ahí está la casa un saludo especial para el gringo, dice. Gracias. Casi, ahora Gracias. vámonos al tema de las frutas, por favor. La manzana, ¿cuánto está el precio? ¿Cuánto está la unidad de la manzana? ¿Eh, ¿Cuántas manzanas por 10 pesos nos das? A ver, cuéntanos, Casi. Eh, yo tengo las manzanas, son mayormente argentinas. Tengo las de 10 en 10, tengo las de 7 en 10, 5 en 10. Hay de todo precio, para todo bolsillo. Perfecto, la uva que la libra, ¿cuánto está? La uvita está 2 libras en 15, la sin pepa está a la libra 10. ¿De la negra igual de la...? En cualquiera de estas, 2 libras en 15, la sin pepa nomás está a 10 la libra. Ahí vemos peramotas que hace, hay ¿cuánto es? Estas también, 5 en 10, 6 en 10, hay de dos precios, de 6 en 10 y de 5 en 10. ¿De Duraznito cuánto está el Duraznito? El 25 de Duraznos está 20 bolivianos, el 25. Vemos kiwi también por ahí, ¿cuánto sí. está casi? El kiwi está 10 en 10. Sí, perfecto, ahí vemos carambola también para hacer los juguitos, ¿cuánto está la, la bolsa? La carambolita quizá? está en la bolsita 5 bolivianos, el 25 está 10 pesitos la, la maracuyá también está la bolsita de 8 unidades, está 10 bolivianos, el 25 está 30 perfecto. Sí. Vemos eh, que la palta también está al lado Las paltitas son peruanas, está par 15 y a 5 bolivianos 5 bolivianos, la chirimoya casi Las que? Chirimoyitas hay de todo tamaño Perfecto, a ver, ¿cuánto está el precio las grandes están a 20, a 25, a 15, a 10, hay de todo precio. Aranda nos vemos también que es muy importante para las cinco mujeres. La ¿Cuánto está vida? la...? La aránda no, estas están a 10 y esta grande está a 22. 22 sí, bolivianos. sí. ¿Y esta jengibre también vamos el a aprovechar? Jengibre que... es el jengibre, la cúrcuma, la libre está a 5 bolivianos. La frutilla es la que habría subido, ah, ha subido casi, ¿cuánto antes, está? Ahora está a 25 y a 20 la cajita, el pocillito está a 5 pesitos. ¿Cuánto estaba antes, Caz? Era barato, había desde 5 bolivianos la caja, 5, 8, 10, el mar, los grandes, estaban 2, estaba muy barato, en cambio ahora ha subido harto ¿Qué otra fruta aparte de la frutilla ha subido, Caz? La fru... casi el... todo está, se está manteniendo nomás, señorita, porque... Está muy, un poco muy baja está la venta y la fruta no es para guardar. Tenemos que terminar porque si vendemos más caro nos quedamos y se nos echa a perder. ¿Cuál es la fruta que más rápido se echa a perder? Eh, diría yo la chirimoya se echa a perder porque se negría y ya no se puede vender en el mismo precio. Puede ser también la palta porque ahí ya se negrea o se madura muy rápido y tenemos que tratar de vender rápido porque después la, en esta temporada más bien de frío las cosas se mantienen bien. Perfecto. No, no se echa a perder muy rápido. hace ahora a tu estilo? Por favor invita a tus caseritas a tu estilo eh, que vengan a comprar la fruta acá al Mercado Rodríguez. Yo les invitaría a todas las queseritas que pasen aquí al Mercados Rodríguez a comprarnos las frutas, las verduras, las carnes, todo. Les vamos a dar precio económico. Les invitamos porque aquí nosotros tenemos feria tres días, viernes, sábado y domingo. Yo las con mucho cariño. Con mucho cariño y siempre con su yapita, mamita, su yapita, porque los caseros ya están acostumbrados a pedir la yapita casa, les vendemos la yapita, toma caserita, aquí está tu yapita, <risa> ahí está la yapita ahí está, con la yapita siempre ya les invitamos que vengan Perfecto, gringo, ya estás invitado para venir acá a la caserita. Ana María te va a venir con la yapita, sí, ya con, sabes. compadre gringo González, que venga a visitarnos aquí al mercado. Le vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muy bien, Perfecto, bueno, ya muchas está. Gracias. Gringo, ya gracias. estás comprometido. Acá te esperan con mucho cariño en muchas el mercado gracias. Rodríguez. Antes de que me olvide de la canasta, pues voy a irme a la mandarina y a la naranja antes de que me olvide en el tema de la lista que me ha mandado Adriana que eh, bueno, pues nos ha pedido específicamente cuál es el precio de todas las verduras, las frutas, y en la lista está la naranja y la mandarina. Cacerita, por favor, los precios nada más de la naranja y la mandarina. Sé que no quiere hablar, pero la voy a obligar esta vez, por favor, Acá, ¿cuánto está la mandarina y cuánto está la naranja? La mandarina está $25.10, la naranja igual. Los precios casi los mismos están manteniéndose ya hace por lo menos un mes debe estar. Aquí la piña deliciosa que la estoy viendo que ya la está quitando todos los hoyuelos, por favor, ¿cuánto está? La piña 8, hay de 3 en 10, de todo precio hay la piña. ¿La pelada y la que está con la cáscara es el mismo precio o varía? El mismo precio, es que como está un poco vacío, preferimos pelar y ya, llevan. Ahí está, perfecto. El plátano, por favor, el 25, ¿cuánto es? 25, 10. Ahí está la papayita, por favor, para irnos completo con las frutas. 3 en 10. En 10 ahí vemos, están en montoncito, como puedes ver gringo, y creo que ya hemos cumplido con la lista gringo de frutas, verduras, las carnes, para que todas las amas de casa puedan venir sobre todo al mercado de Rodríguez, y puedan llevarse todo esto que hemos estado averiguando en cuanto a las verduras y frutas que algunas han subido, algunas han mantenido y algunas han reducido el costo. Correcto, eso hemos visto. Eh, te voy a pedir un último favor para un poco ser agria la cosa, unos limoncitos, por favor averiguame en cuánto está en, están los limones. El otro día nuestra compañera Adriana nos había hablado de 25 limones en 10 bolivianos. A ver, ¿en cuánto está ahora el precio del limón? ¿Qué, qué te dicen por allá? A ver... Mira estos limones, gringo. ¿Cuánto está el limón, casi El limón está 25, 15, 25, 12, según el tamaño. ¿Estos son los con pepa, sin pepa? Estos son con pepa. Sin pepa sí. Ahí está, ahí está este precio de los limones también. Acá vemos, voy a ver otros limones, si me permites, gringo. Aquí vemos donde una caserita muy agradable. ¿Case, cómo está? Disculpe el precio del limón. ¿Cuánto está, no, caserita? Vale, está el... Solo el precio, ¿cuánto está? <risa> estamos en vivo, a ver, esta canastita ¿cuánto está? 10 pesitos la bolsita ahí está gringo, 10 pesitos veinticinco, para veinticinco. que la gente venga, 25 ¿no 25 tiene 10 pesitos Ahí están los limoncitos, aquí donde la caserita, por favor, a este puestito vénganse para que lleven estos Perfecto. deliciosos eh, limones también, para hacernos una deliciosa limonada el fin de semana, Bien, gringo. Buenísimo. Atrás tuyo, sí, si giras un poquito, hay una señora que vende huevo, ¿sí? Por favor, averiguámelo en cuánto está el huevo, si sí, Tomás, última, yapita, hay una señora que vendía huevo ahí, al, al lado tuyo, mira, a tu izquierda, si vas un poquito hacia la izquierda, vi unos maples ahí, ¿sí? Ahí está, ahí los tienes, ¿no? Caserita, ¿cómo está? Buen día. Cacerita, el huevo, ¿cuánto está acá? Huevito. ¿Cuánto está el maple? Maple todo precio hay. ¿Cuánto está la unidad del huevo, Cas? ¿Eh? La unidad del huevo, destito, ¿cuánto está? Todo precio hay. ¿Cuáles son los precios, cacerita? A 80 centavos. No, centavos. ¿Y el quesito que lo vemos delicioso? Igual, 10 pesitos. 10 pesitos, ahí está, 80 centavos la unidad del huevo. Lo vemos acá en este maple y los quesitos también que son tan deliciosos, eh, gringo. Muy bien, excelente. Eh, tienes de 0,80, ¿no es cierto? Pero hay, entiendo, desde 40, 50 centavos los huevos más pequeños. Así que, bueno, seguramente ya estaremos eh, informándonos la próxima semana. Andrea, un gran trabajo, como siempre. Muchísimas gracias por este contacto. Hemos pasado ya la mejor información para que las amas y los amos de casa, que mañana vayan a ir a hacer sus compras allá al Mercado Rodríguez, tengan ya previsto más o menos un presupuesto tentativo. Gracias, Andrea. Nos reencontramos cualquier ratito contigo, ¿sí? Ya vamos a tener toda la canasta lista para hacer un delicioso almuerzo este fin de semana, sin duda, con las caseritas que nos han ofrecido los diferentes productos entre las verduras y obviamente las frutas también, para poder consumirlas. Hasta un próximo contacto, Gringo. Claro que sí, Andrea Tabuada desde el Mercado Rodríguez, contándonos los precios. A propósito de precios, te voy a mostrar estos cuadros donde están justamente los eh, eh, precios que recogimos la semana pasada allá, en este mismo lugar, ¿no es cierto? Ahí va a empezar usted a verlos, ¿sí? Eh, te cuento que la semana pasada, la papa entre 40 y 60 bolivianos hoy hemos encontrado una papa de 36 36 bolivianos, 40 y 50 también la papa para freír ¿sí? en ese rango entonces está la papa se mantiene, te cuento que la cebolla al igual que la semana pasada, 3 bolivianos la libra, el tomate, también la semana pasada había habían 2.50, pero esta vez hallamos tomate en 2 bolivianos, es cuestión de darse una vueltita y buscar hay tomate hasta en 2 bolivianos vamos al siguiente cuadro por favor, aquí tenemos la, la lechuga, ¿sí? las cabezas de lechuga, la semana pasada hablábamos de cabezas que estaban entre 5 y 6 bolivianos, hoy hemos encontrado una cabeza de tres bolivianos, tres bolivianos, así que es cuestión de buscar también, por supuesto, cinco bolivianos. La zanahoria, la libra, dos bolivianos, igual que la semana pasada. En el caso de la arveja, te cuento que ha habido un descenso, la semana pasada era 6 bolivianos la libra, hoy hemos encontrado la arveja a 5 bolivianos por libra, ¿sí? Es cuestión de buscar. Seguimos al siguiente cuadro, por favor, tengo entendido que ya serían las carnes, el pollo se mantiene, te cuento, 15.50, la semana semana pasada el kilo, hoy 15.50 también, ¿no es cierto? Pero si te compras, por ejemplo, un kilo de filete, te vale 24 bolivianos. Con relación a la carne de res, también se mantiene en el rango de los 40 y 48 bolivianos. Hemos encontrado hoy, no hemos encontrado carne de 40, sí de 44, de 46, ¿no es cierto? El filete en 52 bolivianos, la molida, 36 la especial y 26 la común, ¿sí? Es el cuadro de situación. Precios muy parecidos a los de la semana pasada. Vamos rápidamente a las frutas, ¿te parece? tenemos la naranja en 10 bolivianos el 25, igual en las dos semanas manzana lo propio, hay desde 6 por 10 hasta 10 por 10, hoy hemos encontrado de 5 por 10, por ejemplo, un poquito más grandes, papaya la unidad, la semana pasada hablábamos de 5 y de 8 bolivianos hoy tenemos hasta 3 por 10 3 papayas por 10 bolivianos eh, te cuento que la mandarina el 25 10 bolivianos la semana pasada, hoy también 10 bolivianos, el plátano 25 unidades, entre 10 y 12 bolivianos nos habían dicho la semana pasada, pueden volcar la página, ya estamos en el plátano, 10 bolivianos hoy, ¿sí? eso cuesta el 25 de plátanos, 10 eh, te cuento que el limón 10 bolivianos la semana pasada, hoy también 10 bolivianos los pequeños y obviamente hay de 12 y de 15 por último teníamos la carne de cerdo que no la tenemos consignada en este cuadro pero mmm, subió ligeramente, la semana pasada el kilo más barato era 20 hoy no hay menos de 22 bolivianos en la pierna de cerdo por ejemplo, no es cierto, costillas 27 esta semana, la semana pasada era 25 y las chuletas 25 tanto la semana pasada como la presente. Buenísimo, hemos completado entonces la información de los precios del mercado.